Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a una entrega más de Rincón de Rosy. Hoy quiero traerles esta bella propuesta de este hermoso arete para finalizar este año. Miren qué belleza, todo elaborado con Ryzen. Bueno chicas, bienvenidas sean las nuevas suscriptoras a todas las chicas de la comunidad y todo el que está suscrito a nuestro canal, muy bienvenido sea. Gracias a todos por el apoyo, gracias por estar ahí compartir nuestro vídeo y regalarnos un like Recuerdan que nos pueden seguir en todas las redes como el rincón de rosy no te olvides de suscribirte regalarnos un like activar la campanita de notificación y enviarle los vídeos a las personas que más te agrade. bueno vamos a hacer este hermoso arete este todavía no está finalizado porque tienen que quedarse hasta el final. Seguir viendo los videos para que puedan ver el tip de elaborar este hermoso arete. Bien. Bueno, los materiales que vamos a necesitar para hacer esta belleza. Vamos a utilizar un pedacito de vinil. Si no tiene vinil, puedes utilizar el material que más te guste. Aquí tengo otro pedacito de. Pueden usar el. Aquí tenemos el fieltro grueso. Si no tienes el fieltro, puedes utilizar este, directamente. Lo puede hacer aquí directamente si gusta, pero no te lo recomiendo. Tiene que utilizar una base para poderlo hacer. Bien. Tenemos una base para este en forma estilo francés. Tenemos nuestro pegamento estrella, el A6000. Utilizaremos también el silicón líquido o cera fría, vamos a utilizar una tijera. Vamos a utilizar este alicate, si ustedes lo pueden ver, miren. si ustedes no tienen este tipo de material pueden usar el, el la pinza normal de corte, esta es del APS 1000, como lo pueden ver y es esencial para cortar este tipo de material, lo pueden ver. Y lo protagonista de este hermoso arete vamos a utilizar o ocupar el raiston. Vamos a utilizar dos tipos o dos grosores de rayón diferentes. Este vamos a lo vamos este mide un milímetro de ancho, como lo pueden ver. Mira y vamos a ocupar para este 10 centímetros de largo este mide 10 centímetros de largo Bien. este mide 2 milímetros de ancho y vamos a ocupar para este 60 centímetros de largo ¿Okay? Recuerden que estamos trabajando para hacer dos aretes. Bien. Ahora lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro fieltro grueso. Recuerden de seguir viendo nuestro video hasta el final. Vamos a poner esto por aquí. Porque lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es, vamos a utilizar esto. Y vamos a trabajar directamente con nuestro Ace Smith. Miren, aquí también tengo una pequeña pinza que precisamente también viene con la Ace Smith para poder trabajar estos pequeños, cuando trabajamos con estas piezas tan pequeñas. Bien, yo voy a trabajar directamente con el pegamento porque este pegamento tiene con, con este pegamento porque si ustedes pueden ver este envase tiene una boquilla que me permite trabajar directamente del envase si ustedes no tienen este tipo de envase o si tienen el otro normal les recomiendo que utilicen la jeringa recuerden que tenemos un tip muy bueno donde le enseño a utilizar la jeringa miren, voy a poner un poquito de pegamento, no mucho voy a cerrar Voy a, tomar, voy a tomar mi pinza y voy a ponerlo directamente aquí. Miren, en el pegamento tiene que haber que dar dos. A esto lo vamos a llamar diamantitos. Sí, para que no... Y ahora vamos a colocar el otro. Y vamos a dar un pequeño toquecito y ajustarlo donde ellos tienen que ir bien si pueden ver quedan dos justamente en el pegamento vamos a subirlo un poquito y dando toquecitos por eso es esencial esta pinza si no tienen esa pinza, si no tienen la pinza como le comentaba pueden utilizar un palito de brocheta para poderse a, para que se puedan ayudar bien recuerden de tener siempre un pañito mojado de alcohol para que puedan limpiar los excesos de alcohol para perdón para que puedan limpiar los excesos de pegamento bien mientras él seca vamos ahora a trabajar directamente con el drystone de 2 milímetros y de 60 centímetros de largo bien vamos a hacer esta parte y vamos a trabajar como ustedes pueden observar miren está cayendo en forma de cascada verdad entonces eso significa que vamos a trabajar de mayor a menor Bien. como lo pueden ver ahí ¿bien? trabajaremos en forma de cascada de mayor a menor ¿Okay? entonces lo primero que vamos a hacer es proyectar lo que queremos hacer ¿verdad? proyectar significa que vamos primero antes de colocar nuestro pegamento a, a ver cómo va a quedar nuestro hermoso trabajo una recomendación no corten el raizón antes de pegarlo y antes de proyectarlo primero proyectenlo y luego vamos a cortar si se pueden fijar aquí en esta parte el raizón termina justamente en la cuarta musa, en la ya le iba a decir ya en la en el cuarto cristalito que tiene aquí adentro lo pueden ver miren ahí donde está miren ahí. termina justamente en el cuarto entonces yo voy a buscar el cuarto de esta parte y voy a medirlo miren ahí donde está el cuarto aquí voy a ver que mi drystone quede que quede mirando hacia arriba aquí de esta forma que quede así de esa forma mirando hacia arriba no que me quede acostado sino mirando hacia la parte de arriba así buscamos el cuarto recuerden trabajar con paciencia y amor vamos a bajar un poquito más y buscamos el cuarto ok, listo, miren, ahí tenemos que cortar ¿pueden ver? tenemos que cortar aquí en esta parte ahí bien como ya está proyectado lo que tenemos que hacer vamos a subir un poquito más para que lo puedan ver Bien. como les estaba comentando yo creo que no se veo, pero vamos a miren buscamos una, 2 tres y 4 y lo vamos a detener en la número 4 y estamos proyectando antes de pegar para que pueda quedar nuestro trabajo queda quede muy bien antes de cortar nuestro raíz primero proyectamos y luego cortamos miren aquí dónde está ahí donde está entonces tenemos que cortar aquí se pueden ver miren vamos a cortar aquí donde está ese raíz como ya lo tenemos proyectado y vemos lo que vamos a hacer y que tenemos que pegar Vamos a cortar. Bien, ahora con nuestro pegamento de 6.000 vamos a poner pegamento directamente así de esta forma. No mucho para que no se le haga un embarre. Ahora vamos a pegar nuestra pieza que ya proyectamos, que ya calculamos y que ya cortamos. Bien, ahora vamos a darle un pequeño giro, vamos a utilizar nuestras manos y vamos a buscar, vamos a medir, ¿verdad? Miren, queda en el número cuarto, pero esta hay que bajarla un poquito, así darle un pequeño toquecito. Recuerden que siempre quede mirando hacia la parte de arriba. Seguimos alando un poquito hasta que ya queden justo donde queramos. Recuerden que la pieza no te controla, tú controlas a la pieza. Seguimos alándola recuerden pegar y hacer un poquito de presión utilizar nuestros dedos sí, no se pinten las uñas por favor para hacer esto Miren. seguimos pegando Miren. recuerden que este pegamento le he hablado bastante de seis es fascinante para pegar esas piezas pero tienen que dejarlo secar para que él pueda hacer su trabajo. ¿Lo pueden ver? Miren. Cómo va quedando. Ahora, seguimos trabajando con el raizón. Recuerden, no lo corten hasta que ustedes no proyecten. Vamos otra vez a hacer lo mismo. Esos son pasos repetidos. Recuerden que estamos trabajando de mayor a menor. Aquí dejamos cuatro esta vez aquí vamos a ir trabajando en cascada y si se pueden vamos otra vez le voy a poner esto para que les sirva de referencia vamos a arreglarlo como pueden ver en la primera dejamos 4 aquí vamos a trabajar esta viene siendo la que pusimos ahora mismo ahora vamos a tomar y vamos a dejar 3 pueden ver miren queda justamente en el número 3 proyectamos antes de cortar buscamos la número 3 nos quedamos ahí parada y simplemente vamos a dar nuestro raíz buscamos el número 3 miren ahí donde están vamos a proyectar nuestro horizon jalamos poquito buscamos la número 3 miren aquí donde está esa pueden ver que está justamente al lado de esta y aquí vamos a cortar ya que está proyectado y antes de pegarla también pueden trabajar vamos a cortarla pero también pueden trabajar de esta forma Tomamos el pegamento, trabajamos directamente, ponemos el pegamento, tapamos y vamos a hacer lo mismo. Y vamos a hacer esto. vamos a ir pegando, buscamos la número 3 como le comenté, buscamos la número 3, nos quedamos en la 3, acomodamos nuestros raíces, ahora vamos a hacer un poquito de presión aquí en la parte donde está pegado, donde está el pegamento. Bien. Buscamos nuestro raíz que viene siendo la número 3. Miren aquí donde está. La ¿No pueden ver. Hacemos poquita presión. Ponemos otra vez. la número 3 usada, así cortamos bien. y esto ahora vamos a seguir haciendo lo mismo bien miren aquí el ejemplo donde está vamos a acomodarlo para que ustedes lo puedan ver, porque trabajar con raíz miren es un poco difícil, como ustedes lo pueden ver estar viendo. y más de esta forma pero aquí está el ejemplo, miren, que esta es la que acabamos de hacer, está de este lado, vamos a ponerla aquí. Ahora, si se pueden dar cuenta, todas, todas acaban siempre buscando el número 3, ¿bien? Esto lo vamos a repetir, vamos a repetirlo dos veces más. tomamos pegamento otra vez y vamos a proyectarlo directamente antes de cortarlo buscamos la número 3 la encontramos, Bien, aquí donde está, acomodamos nuestro 6000, vamos ya a pegar directamente, siempre el, el, siempre el resto tratando de que no quede hacia arriba, acomodando, dando pequeños toques para que él pueda pegar. acomodando aquí también para que nos queden uniformes y tenemos la número 3 que está aquí la pueden ver miren ahí donde está voy a tomarla con la pinza y vamos a medir otra vez para asegurarnos y cortamos bien pueden ver ya miren cómo va quedando el efecto el efecto cascada miren. ponemos aquí otra vez nuevamente y vamos a hacer lo mismo vamos a hacer lo mismo vamos a seguir trabajando con el raso bien y como tenemos, como podemos contar, aquí tenemos seis vueltas, tenemos seis de este lado y tenemos seis de este lado. Bien, ahora vamos a hacer nuestra última vuelta directamente en el piezo. Ponemos pegamento. Buscamos la número 3 así. Miren, que quede justamente en orilla. Así de esta forma vamos a dar toque. Vamos a dejarlo ahí. Esto también tienen que cortarlo muy al ras. Por ejemplo, como está este. Miren cómo está. Que está muy al ras como ustedes lo pueden ver miren ven cómo está que está muy al ras y esto como está mojado vamos a dejarlo ahí por ahora mientras él seca y como les comenté al principio del vídeo para que ustedes puedan ver el final de lo que estamos haciendo vamos a tomar nuestro pedacito que queda ya al final y vamos a colocarlo aquí. Bien. Vamos a poner esto por aquí. Bien. Vamos a utilizar el pegamento, seguir utilizando el pegamento. Y vamos a poner una buena cantidad de esta forma. Hasta aquí. Cerramos nuestro pegamento. Y con cuidado vamos a ir colocando el rayton Perdón. Miren. Con cuidado vamos a ir colocando el rayton que quede en forma... Perdón, que este se dañó. Este se dañó. daño tenía un le voy a enseñar lo que te lo que tenía recuerden de revisar sus raíces muy detenidamente porque a veces le faltan algunas piedrecitas dentro y no queremos que se vean eso porque si no eh, se va a ver muy muy feo te voy a enseñar ahorita cómo cómo se ve entonces aquí vamos a terminar en forma de cascada también y vamos a buscar, miren aquí se van a ver mis manos, pero vamos otra vez a buscar la, miren, vamos a subirlo, buscando siempre la número 3, aquí estoy terminando de colocar la última parte, Y de esta forma siempre que quede mirando el raizo hacia la parte de arriba o sea hacia nosotros no se pinten las uñas para hacer eso por favor así de esta forma Recuerden que eso tiene que secar muy, pero muy bien. Si gustan también, si no lo quieren hacer de esta forma, pueden hacerle un borde en motocicla. Bien, aquí estoy buscando la número 3, le encontré y voy a cortar aquí. Dedo como están, lleno de pegamento <risas> okay. buscamos la número 3 y vamos a cortar que aquí está listo y ahora damos pequeños toques aseguramos que esté, miren, lo pueden ver, que esté pegado y esperemos y esperamos a que seque, bien ahora lo que quería comentarle del final es que con el pegamento ponemos aquí atrás perdón y ponemos la base, así de esta forma, bien pero esto lo vamos a hacer después que seque, que, está, que esté directamente ya todo esté seco entonces ahora nuestro tip final que vamos a hacer es con un pincel, vamos a tomar un pincel vamos a tomar nuestra cera, nuestra cera líquida o laca, miren aquí dónde está, vamos a poner, si quieren pueden diluir, si quieren pueden hacerlo directamente aquí, pero también lo pueden hacer directamente desde el frasco para que no. Así, solamente un poquito. Bien. Lo voy a poner aquí arriba para que no, no dañe mi mimosa. Y vamos a trabajar solamente. <coughs> perdón. Solamente vamos a trabajar la parte superior de esto no la parte aquí donde salen los flecos vamos a tomar nuestro nuestra laca y vamos a hacer esto esto es para reforzar nuestro trabajo y vamos a bañarla en esta laca vamos. Recuerden que esto está húmedo todavía, donde está debajo. Vamos a dar un pequeño toque. Así. Y esto vamos a dejarlo que seque por completo. Vamos a darle un pequeño giro. Recuerden que todo eso está pegado. Pero la laca también va a ayudar a que él se adhiera mucho más firme, ¿verdad? Porque eso es lo que queremos. Que este esta pieza dure años o meses. O que dure bastante. Bien. Ahora lo ponemos aquí arriba y vamos a esperar que seque. Bien. Ven, chicas. Y chicos, gracias por estar aquí, gracias por su apoyo. Hasta aquí es el final de este hermoso video. Vamos a esperar que esté seque para seguir trabajando y darle los últimos toques. De verdad, mil gracias a todos. Eh, no olviden de suscribirse, regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que YouTube les notifique cuando hagamos videos nuevos. Espero vernos muy pronto. Ya saben, suscríbanse, compartan nuestros videos con la persona que más te agrade. Recuerden de pasarla bonito. Y nos vemos pronto. También recuerden de compartir nuestros videos. Y de seguirnos en todas las redes como El Rincón de rosa Bien chicos, se le queda a todos. Bye, que pasen un feliz año. Bye, bye ahora chicas, miren, a nuestro pincel vamos a echarle alcohol, lo vamos a lavar en alcohol así de esta forma, para que lo podamos seguir utilizando, bien, lo lavamos en alcohol Después que lo lavemos en alcohol, lo vamos a pasar por agua, quitamos bien el exceso con un paño húmedo, limpiamos y esto después que esté limpio lo vamos a lavar en agua. Ahora, para nuestro pegamento y 6000 también tenemos que cuidarlo y vamos a limpiar nuestra boquilla un paño con alcohol también limpiaremos lo que es nuestra tapa con alcohol también recuerden de cuidar nuestros utensilios con lo que hacemos nuestros nuestros proyectos bye